...la sala de redacción... ...incluso yo era estudiante... ...cuando se creó la sala de redacción... ...obviamente no había computadora... ...pero sí había un, ...una biblioteca que teníamos ahí... ...hicimos un mural precioso... ...alusivo a la comunicación... ...y... ...cuando eso estaba en el edificio... S, ...en el edificio A segunda planta... Eh, ...luego se creó ya la unidad... Se, se, ...cuando se ampliaron lo, los edificios... ...se le se dio a los estudiantes de comunicación... ...a la carrera... ...una sala de redacción... Eh, ya equipada con una cabina eh, para radio, una cabina para grabación eh, de audio, también para radio. La idea era poner es es todavía poner una emisora estudiantil ahí eh, y un programa de, y un canal de, de, de televisión que funcione con, con UHF que no es que no es por cable sino UHF y eh, luego se le instalaron las 20 computadoras. ¿Qué ha pasado con, con el uso de la computadora? Es que la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social eh, está, no, está en, en, en, no está activa. Y al no estar activa, pues ello, no hay quien exija que se le dé el uso a eso, ni que no hay quien, no hay un equipo de estudiantes que se dediquen a, a cambiar los programas, a modernizar esas computadoras, eh, a trabajar porque la sala de redacción sea eficientemente una sala de redacción. Yo... En el área mía, yo soy del área de investigación, básicamente nunca me han asignado materia ahí, también ese es el problema. Están asignando materias de profesores del área de otras carreras que no son de comunicación y a no ser de comunicación pues tampoco se usan, son muy pocos profesores que tienen clases ahí. Ahí en la sala de acción tiene clase Nelly, Ten tiene clase de Dulce Miguelina Pantaleón y tiene clase Tony Pérez. Después, los demás profesores no tenemos clases, eh, eh, no hay ni una sola materia asignada a la sala de redacción. Eso es un error también que se ha cometido, que no han, no se ha, eh, ha hecho una especie de, de, de, de, de, de, de organización, de análisis de todas las materias, para que todas las materias se impartan en, en, en la sala de redacción. Por ejemplo, Nelly da clase ahí y, y, y Miguelina es la única que tiene sus tres materias ahí, que ya imparte aquí. Pero eh, eh, Nelly tiene creo que una, eh, eh, Vladimir creo que tiene una, yo no tengo ninguna, eh, eso es registro. Registro. Yo como encargado de la carrera de comunicación aquí en San Francisco de Macorís no, no he podido resolver eso. Claro, está reconozco que no ha sido que no he sido un tan tan diligente en, para que eso se resuelva. Sin embargo, las salas de acción yo creo que sí que debe ser que debe usarse que los estudiantes deben hacer su práctica ahí que deben haber una especie de de registro de los estudiantes del trabajo que hacen, que debe ser, debe haber una coordinación de los trabajos buenos que se hagan ahí con los estudiantes para que directamente sean enviados los dif, dif, distintos periódicos y medios de comunicación para que puedan ser publicados. Vamos a ver si en lo adelante a la sala de redacción se le da más uso, pero es una buena sala de redacción la que tenemos.